legendarios, Darío Gómez, primera voz. Darío Gómez ha alternado su vida artística como solista y como primera voz del grupo Los Legendarios en el cual hizo sus primeras grabaciones en la música huasca a finales de 1978. Antes había incursionado en la música parrandera paisa como solista cuando hizo su primera grabación en 1976. En la música huásca o popular, la primera grabación de Darío Gómez como solista fue de siglo, en el año 1985. A partir de ahí siguió grabando simultáneamente temas a dueto como los legendarios y temas como solista tanto de despecho como parranderos. Darío de Jesús Gómez Zapata nació en San Jerónimo, Antioquia el 16 de febrero de 1951. Empezó a vislumbrarse con escasos 14 años como un armador de versos. En su juventud recorrió los municipios de Sopetrán, Bello, Medellín, Armenia e incluso Venezuela. Buscando incesablemente una oportunidad en las disqueras locales. Sobrevivió trabajando como mecánico y recolector de café. Estando en Medellín, por recomendación de un amigo, llegó hasta codiscos de producción musical, la misma que estará en su cuaderno de escuela. En sus notas se destacaban temas de corte de sembrino, los de tono picaresco, los vallenatos y los bailables. Para el año 1977, Darío Gómez ya se desempeñaba como director artístico de codiscos la Dos no legendarios han sido el grupo que tradicionalmente ha acompañado al cantante y compositor Darío Gómez, quien siempre ha hecho la primera voz. Este grupo tuvo origen en el año 1978, cuando Darío y su hermano Heriberto Gómez decidieron fundarlo. Los integrantes fundadores fueron Jesús Vanegas como bajista, Arcesio Salazar, guitarrista puntero, Ricardo González, guitarrista puntero, Pedro Medellizaza, guitarrista acompañante, Gabriel Gil, guitarrista acompañante y Belio Marín, guitarrista acompañante. Bien. Casi todos han sido compositores y la mayoría fueron cantantes de duetos y tríos, pero este personal fue cambiando y posteriormente ingresaron al grupo otros músicos de renombre como el acordeonero Rafael Bram, al Díaz como trompeta y de Belio Largo, además de violistas, guitarristas y bajistas. Darío Gómez empezó a grabar música huasca a finales de 1978 con los legendarios donde el lado de su hermano Eliberto logró imponer éxitos como Ángel Perdido con el que vendió 600.000 copias en seis meses y pensando en ella, el tema Ángel Perdido fue inspirado por uno de los momentos más tristes de su vida, la muerte de su hermana Rosángela, el 31 de octubre de 1978. Otros éxitos de los voces de Darío y Alberto fueron La Maruchona, Sin ganas de nada, Lejos de meiré, Te salí adelante, Nadie nació pa' semilla, Cierra la puerta, La infame, El cinzonte y muchos más. En algunos trabajos discográficos la segunda voz de lo legendarios fue hecha por José Ignacio a tortuga imponiendo éxitos como No peleemos Canto, ya había caído el tropezón, tu sombra y la mía, me perteneces, me río de ti, ¿dónde estará? sin tiempo para amar, quiero llegar a tus brazos, arregla para que te vas, pasión oculta y por eso las matan. muchas de estas canciones fueron grabadas por los legendarios, esta vez acompañados de la segunda voz de Oscar González. Si que por primera vez se reunieron en Codiscos para grabar con Darío Gómez al final de la jornada, les dijo este al grabador. Marque los discos con el nombre de Darío Gómez y los milenarios. No, eso no es comercial, Darío. Entonces póngale Los Legionarios. Todavía es menos comercial, Darío. Hasta que dijo Pedro Nelly Saza, Llámelo Los Legendarios. Y así se quedó para Gloria de la Música Mexicana al estilo antioqueño, aunque se puede apreciar que en realidad no es un grupo tan legendario. Como ya mencionamos, además de Heriberto Gómez y José Ignacio Ateortúa, Darío Gómez tuvo como acompañante de la segunda voz de los legendarios al señor Oscar González. Con Oscar se destacaban algunos como Nuevo Milenio, Oro y Plata y otra vez Me Amanezco, todos hechos entre 1999 y comienzos del siglo XXI, nuevo milenio. De estos álbumes se destacan éxitos como Después de 20 años, Celos y dudas, El poder del dinero, Una cruz, tierra y olvido, Ganando marcado, Otra M de Amanesco, Mujer ajena, Me contaron, Tu desprecio me mata, El pasado, De ella me olvidaré sin consuelo y el hijo de la tristeza. Como se mencionó antes, el comienzo de la actividad artística de Darío Gómez está marcada por los aires paranderos decembrinos, pues su primera grabación en acetato se llamó la novia del chofer en el año 1976. Después vendrían otros como el grillo, éxito que había hecho anteriormente Antonio Posada Nora y Nori de su autoría y un tema también de su autoría que lo identifica en cualquier fiesta parrandera que se respete el morro. Son muchos los éxitos de Darío Gómez, el rey del despecho. Entre estos ya están. Amor de hoy, aquí solo yo. Amor de paso, arriba de Dios, no vive nadie así se le canta el despecho, ausencia, corazón resentido, corazonada, entre comillas, eres todo en mi vida, decígelo, la oveja negra, la indomable, me tiré el matrimonio, me atrapaste, el rey del despecho, nadie es eterno, nadie es de nadie, si negabas que buscabas, voy a vengarme de él, no valió quererla, nostalgia del ayer, por las calles del amor, Nostalgia del ayer y muchos otros. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.